Muchas son las necesidades que padecen quienes residen en la comunidad de Cuesta Blanca de esta ciudad, de acuerdo con las declaraciones ofrecidas por el dirigente comunitario Pedro Jacobo Enríquez. Mira, aquí hay terminación de asfalto, aceras de contener, electrificación, que tú puedes ver aquí, como está todavía en el sector de Altagracia, que todavía esto no está electrificado. Hay una parte que... ...que han puesto algunos triples... ...pero faltan potes de luz... ...y faltan triples también... ...para la que la electrificación... Eh, ...también cañada... ...que ya hay una cañada que está aprobada por ahí... ...también eh, le hemos llamado al síndico... ...para que inmediatamente... ...ya comiencen a trabajar... ...con lo que son las obras de presupuesto participativo... Por estas razones reafirman su apoyo y participación en la paralización huelgaria municipal de 24 horas convocada para el próximo 24 del mes en curso. Nosotros estamos firmes con el movimiento huelgario, al 24 de abril que es municipal y que se entienda que hemos siempre estado llamando a un diálogo. Es verdad, ya nos hemos reunido con las autoridades una vez y ya ellos han estado prometiendo eh, algunas obras. ...donde el colectivo eh, va a valorar esa parte... ...donde eh, puede ser que haya una asamblea... ...donde se va a evaluar lo que ellos están ofreciendo... ...y luego nosotros ahí que vamos a valorar... ...como colectivo, asamblea de sectores... ...porque tampoco nosotros no podemos... Eh, ...si se va a levantar un movimiento vegario, ...no hace celosa a la población y a la prensa... ...para que el pueblo sepa por qué se levantó un movimiento vegario. ...pero el movimiento... De oigario, para que se sepa, queda claro que el movimiento sigue y va con fuerza. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.